saludos a todos. Ya hemos realizado las pruebas de condición física y hemos formado los grupos de actividad para desarrollar este proyecto. Pues bien, ahora cada grupo elegiremos un avatar que nos representará desde este momento hasta el final. Elegiremos aquel avatar que mejor se corresponda con las características de nuestro equipo, es decir, según nuestros poderes, debilidades, y peculiaridades detectadas en los test de condición física. Para conocer las características de nuestro grupo, deberemos introducir los datos de cada uno de los integrantes del equipo en la ficha de test grupales en la pestaña Test 1. Se haría de la siguiente forma. En primer lugar, eh, deberemos anotar el nombre de cada uno de los componentes del grupo en la columna Nombre del alumno. Vamos a anotar el nombre de cinco componentes que conforman nuestro grupo. A continuación tenemos que consultar el cuadro de resumen de resultados de nuestra ficha del primer test, ese cuadro en el que se eh, plasmaban las calificaciones medias de cada una de nuestras capacidades y trasladaremos esas calificaciones, esos datos de cada capacidad, de eh, flexibilidad, de fuerza, de resistencia, etcétera, a la celda correspondiente. Entonces, eh, tomaríamos los datos de nuestro primer test y, y lo notaríamos de la siguiente forma. Bueno, pues aquí vamos a notar que la primera componente, mire ya ahora conseguido 6,25 en flexibilidad, en fuerza 6,38, 4,63 en resistencia, 6,88 en resistencia, 8 en agilidad y 7 coordinación. Esta tarea la haremos cada uno de los integrantes del equipo, quedando eh, la ficha definitiva de la siguiente forma, lo vamos a observar en esta otra pestaña de ejemplo. Como podemos observar, en la última fila sombreada en color gris, aparece el valor total de cada capacidad física para nuestro grupo y se ha generado una gráfica representativa de nuestros resultados que nos van a servir para hacernos una idea de, de las actitudes de nuestro equipo. También consta la calificación media grupal de nuestros test. Nuestra calificación sería 682. Nuestro objetivo será mejorar entre todos y todas esta calificación al finalizar el proyecto. Con todos estos datos Podemos realizar una descripción sobre las capacidades de nuestro grupo, las, las capacidades más destacadas, lo que tenemos que mejorar y estaremos en disposición de elegir nuestro avatar en función de nuestros poderes y debilidades. Bien, esto es todo. En este momento comienza la verdadera misión de Citius Altius Fortius. Eh, será esforzarnos... Para mejorar y prepararnos convenientemente para la Olimpiada de Avatares que se producirá al final del proyecto. Un saludo.